Yo pienso que los jueces deben tener mucho cuidado con eso porque lo que hemos observado se han aplazado audiencias más en una etapa como esta que estamos, que nosotros estamos eh, un poco... Temeroso de que ese hecho vaya a quedar un poco impune, ya que, como decía nuestro abogado, eh, se está jugando a que el tiempo venza del año. Realmente pienso que los jueces deben tener mucho cuidado con eso. Eh, se ha aplazado, repito, por cosas que no creo que son tan justificadas y nosotros como familiares estamos... Eh, observando de cerca ese proceso y esperamos que, que esa no sea la realidad. ¿Te das cuenta? y como familiares estamos pidiendo la pena máxima de un señor que no niega los hechos y ni siquiera su abogado tampoco y que todo el mundo sabe cómo ocurrieron los hechos dejando tres niños en orfandad. ¿Te das cuenta? Una persona que no era porque era mi hermano, pero siempre fue una persona de buenos valores. Hasta la fecha ha habido aplazamiento de la audiencia a los fines de citar testigos. Y hoy se aplazó a los fines de que el abogado de la defensa mandó una excusa que no puede asistir porque está dando clases en una universidad privada. Nosotros no lo vemos eso como algo fort, eh, fortuito. Ellos, El, el, el imputado y ese abogado le tienen miedo al juicio. Ellos están jugando a que la prisión preventiva, que, que son 12 meses, eh, cese y pedir la libertad de él mediante el cese de la prisión preventiva y nosotros estamos vigilantes y llamamos al pueblo de San Francisco de Macorís y porque no al país, porque este caso se conoció en el país entero, que estamos vigilantes para no permitir eso y que se haga justicia en este caso. Él, un profesional de la agronomía, mató a otro profesional de la agronomía y fue un ser humano que mató, no fue a un perro, ni a un caballo, ni a una vaca, no fue un animal... La pena la pena máxima. Eh, queremos que se conozca el caso y que se le dé su condigna condenación por el hecho cometido.